Ellos se están instalando en colmados, cafeterías, supermercados, en todas partes. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? La gente de La Real. La banca tiene que estar por lo menos a 200 metros de distancia, de una de otra. Y mira, no hay 20 metros de esa banca de lotería. Así lo están haciendo en Huiza. Lo están haciendo más adelante en otra banca en Huiza, en La Marga, en Loaguayo y en toda parte aquí en San Francisco de Macorís.